Entonces, mientras se va sumando más gente, eh, bueno, primero que todo, hola a todas y todos. Muchas gracias por participar de esta primera sesión de nuestro ciclo de educación, eh, reinventar la relación pedagógica desde el aula a internet. Eh, bueno, les doy una muy cariñosa bienvenida. Estamos muy contentas de tenerlas y tenerlos aquí. Eh, sabemos que son tiempos súper difíciles y súper complejos, así que nada, esperamos que esta sea una instancia súper significativa y cómoda para todas y todos. Eh, bueno, en, al menos en las personas que estaban inscritas, no sé si, si ya habrán llegado, había gente de otras regiones, había gente de otros países, de Bolivia, de México, así que... Eh, les agradezco mucho por, por conectarse, por querer sumarse a esto. Eh, bueno, le, les habla Rocío Aravena. Yo soy la encargada de Educación de Wikimedia Chile. Me acompañan como parte de mi equipo Carla Toro, eh, gestora de comunidad. Patricia Díaz, que está ahí en Incógnita, que es nuestra directora. Y Rosario Olivares, que es quien va a hacer la, la charla de hoy día. Eh, Mientras tanto, quienes quieran, ahí ya está Alonso, Tania, saludando, vayan saludando nomás por el chat, eh, cuéntenos cómo están, cómo se están sintiendo, desde dónde se están conectando. Eh, bueno, este ciclo surge desde la necesidad que están manifestando hartos profes eh, y personas vinculadas a la educación en general de encontrar espacios o instancias para repensar cómo crear vínculos en este contexto tan extraño, tan adverso, tan distópico, podríamos decir. Así que eh, nada más decirles que nosotras esperamos que las sesiones, las cuatro sesiones apenas que tenemos, sean efectivamente un espacio para compartir experiencias, para poder socializar recursos, herramientas, también para socializar dudas, eh, problemáticas tensiones que estén experimentando porque finalmente eh, lo principal que nos trae acá es poder tejer comunidad es decir que en, en este mal tiempo por así decirlo nos sintamos acompañadas y acompañados en esta práctica docente eh, o en esta práctica como estudiante desde el lugar que sea que, que ocupen ustedes eh, Aprovecho también de saludar no solo a docentes, sino también a eh, algunos inscritos, eran profesoras y profesores jubilados, eh, psicólogas, bueno, hay, hay de todo un poco, así que mientras más diverso mejor, eh, ya tenemos algo que nos une, al menos como comunidad, y es que todas quienes estamos acá y todos quienes estamos acá, tenemos el deseo de repensar la pedagogía, tenemos el deseo de... Eh, generar vínculos significativos con estudiantes, ya sea con adolescentes o quienes hacen clases en, en escuelas para adultos, quienes son estudiantes. Todas y todos tenemos ganas de, de que esta crisis al menos nos sirva para repensar lo que estamos haciendo, eh, repensar el vínculo. Así que como comunidad incipiente ya tenemos algo en común. Eh, bueno. Sin más que, que quitarle espacio a Rosario, la presento, eh, estamos muy agradecidas de tener a Rosario Olivares eh, con nosotras, ella es eh, profesora de filosofía, es docente de Redofem, la red docente feminista, eh, y es académica de la Universidad Albert Hurtado, ya nos acompañó en el primer ciclo y ahora la quisimos raptar de nuevo, así que... Eh, Nada, agradecerle mucho, eh, se viene una sesión súper, súper buena. Cuestiones técnicas antes que se me olvide, eh, la sesión va a ser grabada, así es que si alguien le incomoda eh, aparecer, puede eh, apagar su cámara, si se quiere renombrar de otra manera, también. Eh, el, en realidad la sesión es grabada porque queremos que quede como un insumo para las comunidades que quieran usarla, para los que a lo mejor no pudieron conectarse hoy día. Eh, también porque pensamos sistematizar todo esto y crear un, un cuadernillo que nos sirva a todas y todos eh, así que eso lo otro también que me gustaría agregar es que hagan todo el uso del chat que quieran eh, están silenciadas y silenciados para no interferir tanto eh, el sonido ambiente eh, pero pueden ir hablando por el chat en la segunda parte para quienes quieran vamos a, levantando la manito virtual abrir los micrófonos, así que eso, que disfruten mucho, bueno, de más recordarles que como toda comunidad necesita harto respeto, así que que todo sea, obviamente, respetándonos. Les pedí que no compartieran la contraseña para evitarnos también cualquier eh, troleo o situación un poco incómoda, así que eso. Adelante nomás, Rosario. Sí, ¿está abierto el micrófono? Sí. Sí. Bueno, primero saludarle a todas y todos, agradecer a Wikimedia por esta segunda vez que me invita a participar y sobre todo para un tema que creo y creemos, yo me imagino, todas y todos los que estamos acá, que ha sido muy fundamental y no por eso fácil en este tiempo que nos ha tocado vivir. Al menos en, en Chile, desde que se suspendieron las clases en marzo, no sé cómo ha sido en otros países esta situación, la y Los docentes nos vimos como obligados a empezar a hacer clases no presenciales porque no le podíamos llamar clase a distancia o clase online porque no son en sentido estricto eh, cómo se usa ese concepto, ¿cierto? Y tuvimos que ponernos a hacer ese trabajo sin muchas herramientas, porque en Chile que pese a que mucho se habla de que es un país como en vías del desarrollo en Latinoamérica, las políticas en relación a tecnologías y uso de redes no son muy masivas, no todo el mundo tiene un computador en casa, no todo el mundo tiene internet. Por tanto, el escenario que se presenta en este en esta encierro obligatorio, a propósito del coronavirus, tuvo distintas características que no siempre fueron las mejores. Entonces, las y los profes, en el fondo, nos vimos arrojados a esta nueva manera sin tener herramientas. Y fue así para todos y todas, y eso, evidentemente, también usó en nosotras y en nosotros y causa hasta el momento mucho estrés y mucho cansancio porque no es un trabajo menor, digamos. Entonces, primero, ubicarnos en ese escenario. No somos un país, al menos en Chile, no sé cómo en otros países en Latinoamérica, que lo podrían comentar. No, no teníamos una política de educación a distancia o educación online. No habían plataformas donde se desarrollara este tema. Por tanto, todos nos vimos y, de hecho, hasta el día de hoy, los colegios, las escuelas y los liceos se siguen acomodando a buscar un mejor método que les permita seguir trabajando porque así como vemos, pese a que el Ministro de Educación insiste en decir que hay que pensar cómo volvemos a clase, la realidad nos demuestra todos los días que no hay ninguna forma de volver, digamos. Que esto se va a tener que seguir implementando y que no sabemos cuánto va a durar y por ende también tenemos que buscar herramientas que nos permitan hacerlo mejor por nosotras y nosotros mismos, pero también y sobre todo por nuestras y nuestros estudiantes. En ese sentido... Este no es un invento nuestro, digamos, para la pedagogía crítica, para la pedagogía de la liberación, el vínculo que se establece con la y los estudiantes es fundamental para generar conocimiento y aprendizaje, ¿cierto? Si no hay vínculo, no hay manera de que ese aprendizaje sea significativo para ellos y ellas, y pasan por esos 12 años, como en Chile, como dice la canción de los prisioneros, por esos 12 juegos, sin aprender mucho, ¿cierto? Solo ahí, sentados, para muchos niños, niñas y jóvenes, el colegio es un lugar donde no quieren estar, y si quieren estar es porque efectivamente es un lugar donde están sus amigos, donde están sus profesores que lo escuchan, donde están sus amores, sus fiestas, como un lugar de encuentro, un lugar de esparcimiento, de comunidad. Y hoy día cuando esa comunidad, que es una comunidad física, no la encontramos, eso nos afecta a todas y todos. Yo soy es interesante también de revisar porque el afectarnos tiene que ver con el afecto, con las emociones, y en general, y de hecho en filosofía también los afectos se relacionan con el cuerpo, con vernos, con poder tocarnos, abrazarnos, poder comunicarnos de otra forma. Poder, con solo la mirada, saber qué le pasa al otro o a la otra, porque podemos leer su lenguaje no verbal, porque los vemos como día a día se comunica, entonces sabemos cuando está triste, cuando está enojado, que le pasó algo, en fin. Pero todo eso ya no lo tenemos y se vuelve muy difícil establecer el vínculo. A mí me ha tocado también trabajar este tiempo, por fortuna digo yo, porque este es un proceso de mucho aprendizaje y me siento muy afortunada de poder ir monitoreándolo en, en espacios educativos que están pensando cómo en el fondo sostener esto en términos técnicos, pedagógicos, en términos de comunidad y la mayoría de nosotros, a mí también me pasa, no es porque lo escucho de los demás, es que es muy difícil, por ejemplo, para quienes hacen clases en Zoom, como esto, o en otras plataformas, establecer vínculos cuando no nos podemos ver ni las caras, porque, no sé, el Internet no soporta eh, tener la, la cámara encendida, porque, no sé, no tenemos un lugar adecuado en el cual hacer la clase, por lo tanto no queremos encender la cámara, porque nos da vergüenza, porque nos da flojera, en fin, muchas cosas. Entonces uno tiene que hacer una clase básicamente a avatars que está muy de moda últimamente, a nombres de personas con letras, cierto, a fotos de gatos, perros, de animea, cualquier foto de perfil que no es la cara de las personas que conocemos. Incluso en la universidad pasó mucho eso. Y me imagino que a quienes les tocó eh, cursos nuevos de estudiantes que nunca vimos. Entonces, cómo se establece un vínculo con personas que no conocemos? Porque ahí hay como dos cuestiones que son diferentes. Habían personas que conocíamos, que eran nuestros estudiantes y nuestras estudiantes durante todos estos años, pero también pasó en colegios y universidades que nos enfrentamos a establecer vínculos con personas que no conocíamos y que tampoco nos conocen a nosotros. Y el establecer vínculos implica no solamente saber cómo se llaman, ¿cierto? ¿Qué les pasa? sino que permitir formar un colectivo, que el curso sea un colectivo y no sean solo individuales de, individualidades, perdón, detrás de las cámaras tratando de entender algo y de pasar el curso en el caso que lo quieran pasar. Pero esta a la vez es muy distinta a quienes le tocó, yo no sé si les toca a alguno de ustedes, pero sé que pasa, muchas amigas y colegas les pasa, que ni siquiera tienen la posibilidad de hacer clases por Zoom, que el contacto con sus estudiantes es por mail o es por WhatsApp, o es por las carpetas con guías que les dejan en el colegio para que se las lleven a sus casas y las puedan responder, digamos, es a través de un papel, no hay contacto, ya no hay vida colectiva que les permita generar un vínculo. Y eso es mucho más complejo que esto que hablábamos de la virtualidad, entonces, ¿cómo estamos preparados? ¿Cómo sabemos qué les pasa? Eh, me imagino que en todos los países, porque Latinoamérica lamentablemente se caracteriza por este tipo de cosas, en Chile los grados de violencia o sea, a la infancia, o sea, a las mujeres aumentan mucho en tiempos de cuarentena porque efectivamente el encierro deja en estado de vulnerabilidad mucho más alta a las niñas, niños y jóvenes. Y antes, por ejemplo, la escuela era un lugar donde ellos iban y ellas iban a denunciar esas violencias, esos abusos que tenían en sus casas. Y hoy día ese espacio no está. Entonces es importante también ver ¿no? en este tema los vínculos, cómo a nosotras y a nosotros los profes nos afecta para establecer nuestra clase y cómo le está afectando a ellos y a ellas, pequeños y grandes, de que perdieron ese lugar de espacio colectivo, que perdieron sus lazos, que perdieron un espacio de confianza que era fundamental y que perdieron ver a sus amigos y amigas que les permitían a lo largo de la semana eh, tener una semana feliz. Piensen que los estudiantes, al menos en Chile, están de las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, de lunes a viernes por 12 años en su escuela. Por lo tanto, la vida que están dentro de la escuela es mucha. Y esa vida ya no está. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo pensamos ese vínculo y cómo lo restituimos? Obviamente de, dentro de nuestras posibilidades, porque tampoco... Eh, y esta es una cuestión que es súper contradictoria de nuestra pega. Siempre se nos está acusando mucho de que por vocación, que esto sería como una vocación casi apostólica, donde hay que dejar todo de lado y tenemos que salir a, no sé, a dar, cruzar ríos, campos, no sé, hasta llegar hasta nuestra y nuestros estudiantes, pero a veces eso no es posible porque incluso ustedes mismos los que están acá y ustedes mismas también tienen hijos, por ejemplo, o también tienen que atender labores en la casa, los profesores y las profesoras no somos como seres así que no tienen ningún problema y que su vida es solo dedicarse a la educación, de hecho la lucha del feminismo también tiene que ver con que, se admita que nosotras tenemos una vida y que las profesoras no son ni las madres, ni las tías, ni ningún otro familiar que debe suplir y que en la casa no está. Porque me imagino que a ustedes también les pasa. Cuando yo trabajaba en colegio me pasó muchas veces, como soy profesor de filosofía, trabajaba con adolescentes, que en las entrevistas con sus papás o mamás o sus cuidadores me decían como, pero haga usted algo, yo ya no sé qué hacer con él. Y como que te daban en adopción el hijo o la hija, así como resuélvalo porque yo en verdad... Ya no, no sé cómo hacerlo. Pero te lo entregaban así ¿no? si Yo, por ejemplo, no tengo hijos, ni hija, y yo decía, pero bueno, yo decidí no tener hijos hija y ahora tengo como 45 aquí en esta sala. Entonces esa, esos ejemplos que son súper cotidianos nos demuestran que la crisis del vínculo en esta época de cuarentena a propósito de la virtualidad va a ser súper profunda. ¿Qué hacemos cuando en el fondo nos falta el espacio que teníamos para hacer vida social, básicamente? Porque tampoco es que podamos hacerla en nuestro barrio, ahora estamos todos encerrados y encerradas. Entonces pensar el vínculo, desde este punto de vista, para mí, como se los decía en un comienzo, tiene que ver también con los afectos. En el fondo hay un lazo de empatía y de solidaridad en este proceso que es fundamental. Yo en, en varias, eh, como, como de esta investigación que llevo haciendo este tiempo, Respecto a cómo se han dado las clases eh, online, muchas y muchos docentes han dicho, no sé qué opinan ustedes, que en el fondo una de las fórmulas para poder sortear esto de buena manera para todas y todo es convertir la sala de clase, ya sea esta sala virtual, el WhatsApp, los, eh, las herramientas que tengamos, en un espacio de contención. Pero en un espacio de contención donde solo sea para las y los estudiantes la contención, sino también para nosotros y nosotras. O sea, un ejemplo de esto. En muchas oportunidades eh, yo he escuchado, y a mí también me pasa, que a los inicios de la clase se busca también decir cómo nos sentimos nosotros y nosotras que tenemos que dirigir esta clase. Decir hola, cómo están, cómo se sienten. Está muy feo lo que está pasando afuera, porque han habido momentos muy dramáticos y eso es muy importante demostrarlo, ¿cierto? El vínculo también pasa para que todos tengamos las posibilidades de decir lo que sentimos. Y eso no nos exime a nosotros y nosotras los profesores, también podemos decir lo que sentimos. Que nos cuesta, que estamos cansados, de hecho ha sido muy arduo a mí, eh, esto lo puedo hacer en la universidad porque la universidad es distinto a los colegios, pero la semana pasada le escribí a mis estudiantes y les dije que quería como suspender las clases por esta semana porque estaba muy cansada. Y ellos así como, sí, profe, no hay problema, en fin. O sea, hacer pausas, convertir la clase en ese espacio primero donde podamos decir lo que sentimos, porque si no ese espacio no va a ser ninguno. Y eso también es importante porque cuando se abre esa posibilidad también se empieza a generar un círculo de empatía general en el curso. Me ha pasado, por ejemplo, que cuando alguien deja de ir, después vuelve a la clase y como que automáticamente los compañeros y las compañeras le preguntan dónde estaba, por qué había faltado, que no lo habían visto en la clase anterior, que no lo habían visto hablando en el chat, cómo se genera una cierta corresponsabilidad de quienes estamos en este espacio virtual que nos permite ir generando un vínculo distinto. Porque ya no es este, ya no lo puedo ver incluso por la cámara para saber si está triste o no o qué está viviendo, qué le falta, porque también están todas las necesidades materiales que no se pueden suplir en este momento, eh, no viéndonos, y ahí pasa alguna cuestión que es bien interesante, que quizás también da mucho para pensar, no solo en términos de los vínculos, sino de la realidad educativa, que al prender la cámara, no sé si le ha pasado a alguno de los que trabaja así, también se nos viene la realidad de nuestros estudiantes como a la cara, que antes no la conocíamos, yo me acuerdo que la primera vez que hice clase en línea, lo que me, más me impresionó es ver todas las casas, como las paredes que habían detrás de cada una de mis estudiantes. cuando les pre, La primera vez les, les pedí que las prendieran, después ya y lo fueron manejando ellos. Pero habían cosas que no sabíamos. De hecho, eh, también tengo colegas que insistiendo, insistiendo, por, eh, aquellos estudiantes o aquellas estudiantes que no querían prender la cámara se fueron dando cuenta que no la prendían porque habían problemas graves detrás. Y eso permitió poder ayudarles, ya fueran condiciones materiales, de violencia, en fin. O se tratar de abrirnos a mostrar algo que es nuestra intimidad. Yo me río con ellos, pero es muy verdad cuando uno dice, estoy como haciendo clase en el living de mi casa, sí me siento, pero me siento ahora literalmente, porque estoy en mi casa, en mi espacio privado, y trasladamos el espacio público, colectivo, la comunidad, a nuestras casas. Y eso no deja de ser extraño y difícil. O sea, no es como cualquier cosa, no, va, no es como aunque en, en Zoom y en otras plataformas uno se puede poner un fondo, elegir una playa, no sé, hace como que está en otro lugar, en el fondo está en su casa, pero en la casa que hace todo al mismo tiempo, porque hay que almorzar, hay que ver hijos si, si los tenemos, y además toda la preocupación que implica tener que poder estar emocionalmente bien mientras lo que ocurre es grave, mientras, no sé, hace dos días en Chile, de repente aparecieron las cifras de muertos y habían 600 más. Que, que los incluyeron porque no los habían contado. Entonces teníamos 2.000 muertos y después 2.600. ¿Cómo eso nos va a afectar nuestra vida? ¿Cómo eso nos va a afectar nuestras clases? No sé si a ustedes las ha pasado, pero yo lo he visto harto en redes sociales, que mucha gente se pregunta si vamos a seguir haciendo clases en estas condiciones en términos como emocionales. O sea, si sigue muriendo mucha gente, si afuera está tan difícil la vida, el hambre, el desempleo. ¿Cómo trabajar en clases? ¿Cómo hacer que la clase valga la pena? Y ahí yo creo que hay una cuestión que es súper interesante que nos permite pensar los vínculos, que tiene que ver con dos cosas, diría yo, pero que son dos cosas que están muy unidas, es que vamos a entender por educación y pedagogía de ahora en adelante. Porque esto nos está demostrando en la cara que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. El otro día cuando conversábamos con la Rocío respecto... De, esto, de estos webinars, hablábamos de esa noticia que salió en Chile, yo no sé si la vieron algunos y algunas, que te, era una encuesta que le hacían a los profes y a las profes respecto de qué era más, lo más importante que estaba pasando ahora. Si lo más importante era lograr tener vínculos y sostener emocionalmente el proceso entre todas y todos, o que pasaran de curso, o que dieran el CIMSE, que es la prueba de evaluación estandarizada que tenemos en Chile, o que tuvieran notas, preguntarnos qué ha sido relevante de, de la evaluación, hay lugares donde no se está evaluando, hay lugares donde solo se evalúa de forma formativa, o sea, valga la redundancia formativa. O sea, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué era lo importante realmente cuando estábamos afuera en la escuela? ¿Y qué es lo importante ahora? Y cómo ambas cosas nos permiten pensar de otra manera la educación y la pedagogía. Y yo creo que en eso que teníamos afuera y que hoy día carecemos, pero que nos permite darnos cuenta de otras cosas, es el vínculo lo que fundamental, en el fondo en qué momento dejamos también y yo creo que esto no es solo la escuela es como, en verdad la escuela siempre es una pequeña sociedad y es lo que, le pa lo que pasa en el mundo, como en este irnos hacia adentro también hemos tenido la posibilidad de pensar nuestros propios vínculos nuestra vida, el estar encerrado es un, una cuestión muy compleja que te lleva así de una manera eh, muy violenta a veces a pensar esas cosas, entonces ¿qué, qué es la educación que queremos? si hoy día pensamos que las notas no son tan relevantes, porque efectivamente lo más importante es mantener un vínculo que nos permita estar fuertes mientras pasa esto. ¿Qué, hacimo, qué hacíamos, perdón, antes cuando nos, no estábamos ahí? Y lo único que nos preguntaba, nos preocupaba, nos pedía nuestro jefe, era las notas, las pruebas a la fecha, que todos aprendan esto, este contenido en una época, que después tienen que aprender esto competir, hacer la evaluación docente, en el caso nuestro, como en el fondo estudiar, hacer esto, la educación, al menos en Chile que está profundamente mercantilizada, es una educación que es muy competitiva. ¿De qué servía competir entonces? ¿Y por qué enseñábamos a competir en la escuela? Si ahora que estamos acá no tenemos a nadie con quien le pese a que nuestro ministro de salud cada vez que decía cuántos contagiados habían, decía, pero es que en Argentina, es que en Perú, como siguiendo con esa lógica mercantil y de competencia, que era estábamos mejor que el resto, hoy día nos de sopetón nos damos cuenta que no estamos mejor que el resto. Y que nadie está mejor, que no es como estar mejor, evidentemente es muy distinto estar pasando hambre o tener un familiar enfermo que poder estar haciendo clases como lo hacemos nosotros, pero eso está ahí. Entonces nosotros podríamos decir incluso, como una hipótesis precipitada en ese sentido, que hoy día la educación de esta forma, y esto solo lo, lo, algunos ejemplos los decía en relación a quienes podemos hacer clases online, porque sin olvidar que hay personas que no pueden, eh, lo que hacemos hoy día nos pone en entredicho todo lo que creíamos antes sobre la educación, o a lo mejor no era lo que creíamos, pero era como funcionaba, porque a veces uno funciona nomás, no se pregunta mucho las cosas. Entonces detenernos en esta detención obligatoria que tenemos y que no sabemos cuánto va a durar además, nos ha permitido, porque como este webinar y en educación y otros temas han habido un montón, hemos podido escuchar a pensadores, a pedagogos, a pedagogas que nunca en nuestra vida pensamos que íbamos a escuchar, pero lo podemos ver hoy día por online, o sea, hemos tenido la oportunidad dentro de toda esta tragedia de volver a pensarnos, y ese volver a pensarnos tiene que ser pensado en la educación tenemos que pensar una nueva forma de educación y, a su vez, esa nueva manera de pensar la educación tiene que mover cuáles son las prioridades que tenemos cuando estamos educando de alguna manera. Y yo creo que, por más que se critique mucho a las y los profes siempre, y en general siempre se les queda o achacar la culpa de todo o darles toda la responsabilidad de lo que pasa con los niños, las niñas y los jóvenes, nosotros sin lugar a dudas, porque no hay nadie más que lo haga, igual asumimos cierta responsabilidad en esa contención, y en esa manera de decirles de alguna manera u otra que si pasa algo, uno está aquí, al menos. Hay muchas cosas que ya no se pueden hacer, pero eso está ahí. ¿Cómo alguien nos va a querer aprender, asistir, mirar la clase, conectarse un rato, leer un libro, si no tiene esa motivación? Si del otro lado no hay nadie que esté pensando en él. Y eso es, y en ella, y eso es básico dentro de lo que tenemos. Entonces, justo yo no sé si ustedes lo vieron, que hoy día lo pensaba, antes de conectarme, en Chile hay un centro de, de investigación y de capacitación que se llama CPIP y que estuvo en una polémica porque estaba formando a los profesores y a las profesoras en orientación de primero a tercero básico o de primaria con un montón de características que diferenciaban emocionalmente a las niñas y a los niños. Y que, por ejemplo, les decía que las niñas éramos más como emocionales que los niños, que eran más racionales. Cuando uno se pone frente a esas políticas educativas y estamos aquí en, con niños y niñas, supongamos como un ejemplo, entonces uno podría pensar que los niños no tienen sentimiento, que esto no les afecta porque las emocionales somos las mujeres, o que el profesor no siente pena, no sé, porque está encerrado y no los puede ver. O sea, como esa división también de dónde corresponden las emociones y los afectos, también se han roto, por fortuna, con estos vínculos, porque esto nos afecta a todos, no es como de hombres o mujeres, de estudiantes o de profesores. Es raro que, o sea, no creo que nuestra y nuestros estudiantes no se den cuenta que también nos afecta a nosotros, si no se lo hemos dicho. Como que nadie está siendo feliz en este momento completamente porque es difícil. Yo creo que ese aceptar que algo es difícil eh, también ha sido un vehículo dentro de la educación. ¿Recuerdan cuando una vez se le preguntan algo los estudiantes o la estudiantes y uno no lo sabe? Como profesor o profesora. ¿Sabe usted qué pasó con tal o tal cosa? Y una vez no sabe, o sea, sencillamente no sabe, pero no todo el mundo acepta que no sabe, o lo asume, y le dice al otro o a la otra que no sabe. Y esto para todas cosas en la vida, pero para la educación es fundamental. Entonces, ahora no solo tenemos que aceptar si sabemos o no sabemos, o si nos equivocamos. O no nos equivocamos, sino también podemos aceptar si esto nos conmueve o no, si nos afecta, si nos da pena, si estamos cansados, si estamos estresados. O sea, eso de exponerse también la realidad frente al otro nos permite generar nuevos vínculos. Pensemos que un profesor o una profesora con un perfil autoritario jamás va a decir lo que le pasa a su estudiante. Jamás se va a mostrar frágil, jamás se va a mostrar vulnerable. Pero nosotros, y nosotras me imagino que no queremos construir esos perfiles. No queremos ser esos profes autoritarios. ¿Cómo ser autoritario en estas condiciones? Los que son chilenos y chilenas, no sé si se acuerdan de un profesor de la Universidad Católica que mandó a su estudiante a trabajar al McDonald's para que se comprara audífonos para que pudiese estar en la clase y los retaba así, insistentemente. Bueno, yo no quiero ser ese profesor, por fortuna no creo que aquí nadie lo sea, pero hay también ese rol autoritario, de esa manera como fría, de establecer un vínculo solo de contenido y aprendizaje, que hoy, hoy día en una situación como esta no funciona, no tiene cabida, digamos, es imposible, es un fracaso. Entonces yo creo que por eso también es interesante ir tomándolo. Rocío, justo iba a mirar la, los comentarios, no sé si tú has leído, para ver si, sí. o palabras. Sí, sí. Eh antes de pasar a los comentarios que han ido bastante en relación a lo que, a lo que tú vas hablando, eh, me parece importante igual recapitular un poquito algo de lo que has dicho para que así de hecho podamos dar pasos a más comentarios. Eh, bueno, Rosario creo que ha hablado algo que es súper fundamental y es que esta situación, digamos, extrema que estamos viviendo nos ha replanteado cuáles son las prioridades. Que tenemos eh, como escuela eh, o espacio educativo formales y no formales el que sea pero eh, nos ha nos ha puesto de manifiesto la necesidad de priorizar quizás sobre la marcha eh, aprendizaje y eso obviamente replantea qué es lo que como decía rosario entendemos por pedagogía eh, también me parecía importante recapitular eh, lo que decías en relación a cómo esto nos ha mostrado de sopetón la intimidad de, nuestro, de los estudiantes y las estudiantes, de las y los docentes. Eh, por lo tanto, pese a lo virtual y a lo distante, parece que esto nos está jaloneando a pensar esas otras formas de vincularnos con las personas con quienes compartimos el, el acto pedagógico. Entonces, eh, me gustaría preguntarte o que nos comentaras un poquito eh, eh, o que te ampliaras un poco en qué estrategias tú has usado o has visto que otros han usado justamente para eh, reforzar ese vínculo. Mencionaste, por ejemplo, lo de partir preguntándoles cómo se sienten o contar tú cómo te sientes también. No sé si para, para cerrar un poquito, antes de dar paso al diálogo, que nos contaras un poquito acerca de esas estrategias o, por ejemplo, cómo has tenido que priorizar a lo mejor aprendizajes sobre otros que estaban en el currículum, eh, cómo lo han hecho con el tema de la evaluación también. Eso, eso y para luego pasar a, uh -huh, a los comentarios. Sí, a propósito, lo último que ro decía Rocío, justo estaba pensando en algo que creo que ha sido fundamental como una estrategia global es que esto también nos ha enseñado a ser más flexibles. Como que uno, también la pedagogía se rige mucho por la inflexibilidad, los plazos, si lo entregas después tienes una nota menos, como que hay harta caracterización con eso, y no me pasa solo a mí, lo he escuchado también de otras colegas que en el fondo también han aprendido a ser más flexibles. Lo leía también en un comentario, yo hago clases en la U, y a veces no todos llegan a la hora, y cuando no llegaban a la hora, cuando eras presencial, uno también podía tomar ciertas consideraciones. O, o cuando en el fondo interrumpieron una clase, o si se perdieron la primera pueden entrar en la segunda, como ir estableciendo otras formas de flexibilidad respecto de eso. Lo mismo de los plazos. Yo no sé si puede, se pueden todos los espacios, porque a veces también con las recomendaciones uno puede así dar la, la más honesta, y buen intencionada, pero no todos tienen la misma realidad. Pero yo creo que una cosa que puede ser importante también es llegar a acuerdos en relación a, a todo, a las evaluaciones, a las elecciones. Muy distinto decir que yo quiero que hagan esta lectura, por ejemplo, que entre todos acordemos qué queremos leer en este momento, que podemos cambiar el libro, que podemos tener algo que sea más contextual. En el fondo ir generando un espacio de acuerdo con la fecha con las actividades. También darse tiempo, yo lo he hecho con mis estudiantes, con las autoevaluaciones, porque yo sentía mucho rato que mientras yo hablaba era un monólogo eterno que me agotaba, no los veía, estaba todo el tiempo preguntándoles si estaban ahí. Están ahí, hay alguien me escucha y me, me sentía como que estaba un poco quedándome loca, así. Pero, entonces, después que me entregaban una evaluación, yo les, no, no, no hice clases más después de la evaluación, es que no son tantas tampoco. Entonces, ellos me comentaban y ellas me comentaban cómo respondieron, en este caso, no sé, a un informe de lectura. Ya, entonces, todos tenían que responder cuáles las tres tesis principales del texto, que además era un texto relacionado más bien con el contexto que con otra cosa, y eso permitía que todas y todas hablaron. La primera vez no todas y todas hablaron, porque no era una exposición obligatoria ni con notas, pero ya la segunda vez todos y todas hablaron. Y se fueron coevaluando y evaluando entre sí y empezó a haber más comunicación. En el fondo eso también lo he visto en profesores que no son de, de humanidades, sino que puede ser de ciencias o de arte, que uno puede, basta con tomar un ejercicio de los estudiantes que tiene y corregir ese ejercicio y ya está de alguna manera ayudando a todos a que aprendan. Como, como en el fondo el ejemplo de una persona o de otra puede permitir que todos se sientan reflejados en esa idea. Entonces, si yo, no sé, les pedí un dibujo, si soy de arte de cierta manera, que tenía ciertas características, no sé, de, de naturaleza muerta, puedo tomar un ejemplo de uno de los estudiantes sin saber quién es y mostrarlo e ir corrigiendo todo eso. Lo mismo con la ciencia, digamos. Hay una manera también de incorporar una participación que sea más efectiva. Entonces, si hoy día estamos, por ejemplo, pensando que las notas van, nos van a ser lo más relevante en este contexto, ¿por qué no arriesgarnos a autoevaluación o a coevaluación? A permitir juntos, en el fondo, poder tomar decisiones con respecto a eso, con qué nota nos vamos a poner, en fin. Eh, otras ideas que pasan también, eh, no sé, por ejemplo, yo una vez escuché a una compañera que me pareció una súper buena idea, a mí no me pasa porque no tengo clases muy temprano, pero que ellas tenía, les pedía como una rutina antes de la clase, por ejemplo, que se ducharan, la clase era a las 9, y que se pusieran ropa para ir a clases, porque eso los iba a animar, porque llegó un momento en que ya estaban muy desanimados muy temprano en la mañana, entonces como eso, y la clase que era más temprano les decía que tomaran todos desayuno juntos y juntas, entonces la clase empezaba como comiendo, haciendo otra cosa y después podían conversar, también se usa mucho los espacios de descanso, a veces las clases se vuelven muy tediosas para uno que es profe y para ellos también, entonces permitirse el descanso, tomarse el tiempo, y otra cosa que me parece importante, y esto da lo mismo que edad se tiene, poder jugar también, abrir el espacio a otras cosas. De hecho un colega nos había enseñado que existía un, no sé si se llamará en todos los países igual, pero existía una página para jugar bachillerato online que eso como de poner conceptos e ir jugando por abecedario. Entonces cuando terminaba la clase, él evaluaba así, preguntaba las categorías que había enseñado y todos jugaban un bachillerato online. Y eso, y todos se terminaban riendo, y la clase terminaba de una forma muy distinta a estar todo el día ahí como poniendo atención a una pantalla, en fin, de esa forma. Entonces era distinto, el juego también es una posibilidad de generar vínculos. Y una posibilidad muy importante también. Y otra cosa que se ha dado harto es como, yo no sé si alguna vez les pasó, pasa a veces más con los chicos y chicas que con los más grandes, pero a veces los estudiantes tienen como la visión de que los profes y las profes como que no tuvieran una vida, como que siempre están preguntando si tienen esposo, si tienen hijos, como que uno no hubiera una casa, como que fuera una irrealidad absoluta en la que uno está. Entonces también ir mostrando esa como realidad concreta, incluso dar ejemplos. Yo a mis estudiantes les digo como, en este libro y se los muestro, yo no tengo mucho que hacer, porque soy profesor de filosofía, en más fome, quizás, como este libro y se los muestro físicamente, porque siento que eso de alguna manera igual hace un contexto. Pero cuando uno está enseñando otras cosas, también puede mostrar, no sé, la taza, voy a, del ejemplo de algo que es circular, y con forma, y tratando como de sobrepasar eso que nos permite la pantalla, pese a que a este, estos sistemas, yo he ido aprendiendo muy poco, pero con calma, se pueden hacer muchas otras cosas, como... Desde el, el clásico PowerPoint hasta un montón de cosas, más como escribir una pizarra, cosas que todavía no aprendo, separar a la gente en grupo, porque Zoom se, se pueden separar por grupo y cada uno va a trabajar y uno puede ir revisando los grupos y eso es muy heavy porque ha pasado también, y con esto termino por si en las palabras, que incluso sé de, de profes que entre ellos pagan el Zoom para poder hacer clases, como que hacen. Entonces, para entregar esa herramienta a sus estudiantes, ocupar herramientas gratuitas como Classroom, con alguna forma que uno pueda tener una interacción y que nos permita algo que yo creo que es de lo más difícil que nos puede pasar a los profes, es saber si efectivamente del otro lado, sea del WhatsApp, de la guía en papel o del Zoom, están aprendiendo algo. Como alguien está aprendiendo algo en este momento y ahí nos tenemos que preguntar, ¿pero qué queremos que aprenda? ¿Queremos que aprenda esa guía? que aprenda a sobrevivir, que este momento les sirva para crecer, porque seguramente le vamos a enseñar millones de cosas, pero lo que van a, les va a pasar estos meses no lo van a olvidar nunca. Entonces, ¿cómo ocupamos estos meses para que eso que nunca van a olvidar sea un aprendizaje para la vida? Y quizás ese aprendizaje para la vida no era lo que teníamos planificado en nuestras clases. Y yo creo que en ese sentido, como partida, la flexibilidad es como el criterio uno para, para trabajar hoy día. Eso. Genial, Rosario. Eh, hay hartos comentarios, así que te los voy a ir mencionando y los voy a yeah. mencionar también para todas y todos, para que empecemos a dialogar también. Uh -huh. eh, bueno, justamente en, en relación a lo que tú decías, eh, por ejemplo, Daniela comenta la importancia de compartir nuestra vida cotidiana, o sea, uh -huh. eh, de que la relación no es obviamente unidireccional y que si la docente o el docente no se abre, con sus estudiantes, es como que todo pareciera un poquito ficticio. Sí. Eh, José, por ejemplo, Milo, eh, acá hizo, no sé si tú puedes ver también los comentarios. Sí, eh, sí, sí, pero no, no, no estoy allá. Eh, Está eh, abordando un poquito el tema del de cuidado, o sea, la importancia sí. de cuidarnos en este contexto eh, como algo fundamental de la relación. Yo creo que un poco todo lo que comentan acá, eh, y que, que bueno que estén comentando harto, tiene que ver con eso, con que quizás lo que hay que priorizar es cuidarnos sí. en este contexto que es básicamente una de las peores cosas que <ríe> ni siquiera nos imaginamos que podía pasar. Eh, algunos otros eh, comentarios, por ejemplo, Daniela Pérez comenta que... Es esta crisis ha puesto de manifiesto la profunda desigualdad común en toda Latinoamérica, yo me atrevería a decir que en otras partes eh, de otros territorios también, también pasa, eh, pero que a la vez esa, esa misma desigualdad nos ha permitido, entre comillas, y este espacio virtual nos ha permitido recuperar cierta autonomía, eh, y yo creo que eso se vincula a lo que tú y otras y otros mencionan. O sea, en este contexto finalmente son las profes y los profes eh, en, en, digamos, en relación con sus estudiantes quienes están definiendo qué entendemos por pedagogía y por lo tanto qué es necesario enseñar y aprender. Eh, eso ta también me parece súper importante. Otros comentarios, por ejemplo, al comienzo Isabel eh, mencionaba que se siente menos angustiada o asustada ahora en comparación a marzo, o sea que le ha ido tomando más la mano eh, a esta cosa, eh, que no obstante es complejo igual, porque tiene estudiantes de primer año, que era un poco lo que tú mencionabas, ¿cómo, cómo trabajamos con estudiantes que nunca se conocieron físicamente? Y lo otro, para, ahí van apareciendo más comentarios que me parecía importante, es... Mucha gente que eh, no puede hacer clases por Zoom y que por lo tanto ha tenido que ingeniárselas eh, para hacer clases por WhatsApp, por otros medios, decían. Eh, entonces, eso también es, también es importante. O sea, ¿qué medios tenemos para poder hacer las clases? Eh, y eh, retomar también lo que tú decías que finalmente las docentes y trabajadoras y trabajadores de la educación en general y estudiantes son finalmente quienes están sosteniendo la escuela en este minuto, entonces por eso es importante este tipo de espacio, aunque esté lleno de webinar, justamente para dar eh, ese apoyo y compartir ideas, entonces mientras aparecen otros comentarios, también a mí me gustaría que eh, quienes están nos cuenten cómo es que lo están haciendo, qué problemáticas están experimentando, sobre todo yo creo que eh, en relación al tema de cómo abordan el sentir de sus estudiantes, el sentir propio en sus clases online, eh, cómo forman vínculos por Zoom o si no hay Zoom por WhatsApp, que, ¿Cómo lo están haciendo en, en ese sentido? Ahí están apareciendo hartos sí. comentarios. No sé si y preguntas también. Yo iba ya. a decir a propósito de lo del celular igual, porque el celular se ha convertido como en una de las herramientas más universal, digamos, porque cuesta mucho que todo el mundo tenga computadores, un computador en casa y son tres eh, hermanos, no sé, hermanas, es difícil. Entonces también como el uso del WhatsApp, uno se puede grabar, pedirle a alguien que le grabe, mandar mensajes, no solo como enseñar una clase, sino que mandar mensajes, preguntarle cómo están, contarles cosas. Eh, se usa harto para quienes, no sé, usan Instagram, que uno puede transmitir en vivo. Entonces en el Instagram también se pueden hacer clases, hay gente que lo hace, como usar una herramienta que te permite transmitir y saber quiénes se conectando con a sus estudiantes, como el celular también es una herramienta que ya usábamos antes. Y que usamos, que se puede usar ahora para esto, bueno, es bien interesante. Ahí, por ejemplo, María compartía algunas estrategias. Eh, dice que con primero básico implementó el protagonista de la semana. Eh, así que también Está creo... súper bueno. <ríe> sí. Sí, yo quiero que nos cuente más de qué se trata, o no sé si lo puso más abajo y no, y no, lo, no lo he visto. Ahí Tania hace una diferenciación entre instrucción y educación también, eh, creo que esa, esa diferencia es como todo lo que hemos estado hablando. Me gustaría. Ah, mira, eh, Carla, no sé si está por ahí que eh, hay algunas personas que están con la mano levantada y que quieren eh, comentar alguna experiencia. No sé si tú los puedes dejar, que a mí, a mí no me funciona, hablando de problemas técnicos. Ahí, <ríe> ahí parece Hola, ahí me, que... Un, a mí, sí, yo voy kayaki, bien, me escucho bien, bien o no. Ahí sí, ahí sí, ahí sí te escuchas, Rosario. Ah. Eh, ya que bueno, porque me perdí. Quería decir solo algo eh, sí. ah, eh, cortito. Que ya estoy medio confundida, no sé si, si me escucha o no. Porque sí, te... te escuchas bien. Ah, ya, súper. Que había, como he escuchado también, de otras cosas, como de clases, donde también se hace participar a toda la familia, por ejemplo, en las clases de deportes, se hacen clases online donde le dicen a la y los estudiantes que pueden invitar a su familia a participar, o profes de arte que ocupan de modelo a su hermana, a su hija, a su esposa, como en el fondo, a propósito de eso, de traer también nuestra vida cotidiana a la clase, me parece que son cosas súper interesantes y deben ser muy motivadoras también para los estudiantes. Ahí, perdón, que María comenta, nos explica un poco en qué consiste el protagonista de la semana, Consiste en unos minutos para que cuenten lo que quieran, Ay, sí. muestran sus peluches, títeres, me han, me han contado que cocinaron, que cocinaron galletas. Yo creo que eso es demasiado fundamental. O sea, si ya estamos viendo la vida cotidiana a través de la pantalla, dar ese espacio para conversar. Eh, hay dos manitos levantadas, Jackie y hace rato estaba Alexandra Solís. Tengo que poner lower hand. Per perdón, mi inglés. Sí, a que, a que, a que, a que pueda, para que pueda conversar. Ya. Voy a bajar mi mano, ¿me escuchan? Sí, sí. sí. Ya, genial. Oye, eh, me encanta este espacio. Eh, me gusta que también eh, se hable de feminismo y educación. Eso me da profunda esperanza en la existencia. Eh, y les quería comentar algunas reflexiones eh, que también. He tenido, debido a las múltiples charlas y múltiples seminarios en los que he podido participar, eh, igual considero que algo positivo que, que podamos acceder a sí, esta super. instancia. Y en relación a lo que decía Rosario, eh, y, y lo que se ha planteado en todos los espacios es en, en, en relación a cómo significar la educación, me parece que es, un desafío súper, súper grande y ahí eh, me agarro de un contexto de muchísima vulnerabilidad en el que yo trabajo en los espejos y en el fondo eh, cómo resignificar la educación en, en, en este retorno que en algún momento va a ocurrir o quizás no va a ocurrir y siempre vamos a tener que intentar hacer algo a través de esta vía, considerando que <coughs> vamos a entrar en un proceso de recesión económica salvaje probablemente, donde va a haber aún más pobreza, quizás... Eh, y básicamente cómo hacerle entender a las niñas y a las apoderadas también, a los a a adultos responsables, lo importante que es la educación, considerando, estoy poniéndome en un escenario hipotético y ojalá que no ocurra, pero quizás eh, muchas niñas no van a volver a la sala de clase y van a tener que trabajar. Entonces, en ese sentido, me parece que, que en, esta, en este resignificar la educación, como nosotros hemos dicho, también hay que considerar como esos factores que son más concretos y que son más duros y también que son más, más prácticos. Y en relación a lo que decía eh, la niña que está dirigiendo esto desde el webinar eh, sobre los estudiantes, los y los estudiantes sosteniendo la escuela, me parece que es súper importante como, como, como ya todos lo sabemos, al menos en el caso de Chile, como la desigualdad de se sostener, pues, porque por ejemplo... Eh, yo soy profesora de música en un colegio que tiene 300 estudiantes aproximadamente de primero octavo y la cantidad de feedback que recibo o de retroalimentación es solo de un 14%, porque hay niños que no tienen internet, hay niños que no tienen celular, hay niños que la bolsa de internet no incluye YouTube, entonces le mandamos los videos a través de WhatsApp. Entonces también va a ser súper desafiante cómo abordar la desigualdad de esta forma de enseñar entre comillas, al al retorno. Y, por último, en relación a, a estrategias que, que preguntaban de antes, eh, en mi colegio hemos pasado por tres metodologías de trabajo eh, y, y estas han ido mutando en relación a, al contexto también y también a la respuesta que hemos tenido de las familias. Uh -huh. Para ser súper sincera ha sido súper desolador ir, ir como escuchando cómo las familias se van contagiando, ir escuchando cómo hay muertes de familiares de niños y niñas y en el fondo básicamente que ¿qué van a querer hacer guías, qué van a querer hacer trabajo, aunque nosotros estemos tratando de ser como muy dinámicos, eh, hay un momento en el que la creatividad no basta y no, y no basta porque el contexto es abrumador, ¿cachai? Eh, antes de que la pandemia llegara a este punto, yo lo que hacía era incorporar en mis actividades elementos contextuales. Entonces, por ejemplo, les decía, eh, busquen eh, conciertos que se hayan dado a través de internet eh, y díganme hacia qué público va dirigido, cuáles son los instrumentos que hay, eh, etcétera Y a partir de eso preguntarles cuál es el rol que está teniendo la música dentro de la pandemia. Entonces ahí no era como tan desvinculado el tema de la música con la pandemia y de pasada trataba de que ellos pudieran acceder como a otros aspecto cultural musical que estaba ocurriendo a través de internet pese a la serie de, de dificultades que ellos y ellas estaban afrontando. Eso, muchas gracias. Gracias. Gracias Alexandra. Sí, o sea, creo que esta también tiene que ser una instancia de desahogo porque obviamente eh, por mucho que uno quiera darle la mejor cara o o tratar de reinventar y todo eso, evidentemente lo que está pasando es desolador, muestra la injusticia que no es nueva, al menos en Chile no es nueva esa injusticia, y que el acceso obviamente es desigual. Eh, hay por ahí un comentario decía que de repente tal vez las clases pueden ser un espacio para sacar a estudiantes un rato de lo terrible que está ocurriendo afuera, eh, tenía la, la palabra Jackie sí. y había también, para que veas, Rosario, algunos sí, comentarios y la, preguntas que vamos la fui, a hacer. Lo, lo he visto, sí. Ya, después haces un... Sí. <risa> sí. Ahí ya que, es que justo. Gracias. Saludarlos de nuevo. Qué bueno que estas charlas continuaron. De verdad que es un espacio para encontrar docentes, encontrar solidaridad y compartir experiencias. Y los disfruto mucho. Muchas gracias, Multimedia Chile y Rosario, que ya la escuché en las sesiones anteriores. Yo solo quisiera eh, comentar, eh, bueno, yo soy una ferviente creyente de la educación en línea. He trabajado en esa modalidad ya desde hace más de 10 años. Y creemos que es posible. Sabemos que para algunos ahorita no es lo ideal, no es lo que soñaron, no es lo que esperaban, no es lo que el alumno quería, no es lo que todos pueden hacer. Pero, ¿qué tal si pensamos en un futuro de una tendencia híbrida? Una hibridación que nos permita tener ambas modalidades y lo mejor de ambas. Es decir, que cuando podamos regresar y estemos presentes, qué bien, pero tener toda una plataforma de materiales en línea que nos permitan en caso de Epidemia que, que es probable que haya rebrotes, que venga otra epidemia, que haya otra cosa que nos mantenga en casa. Este, terremotos, creo que Chile y México este, tenemos estas experiencias de, de, de sucesos naturales extremos. En, en esos casos, ¿qué hacemos? Pues la modalidad en línea puede ser un, un apoyo grande si ya está hecha y si está... Ojalá tengamos la oportunidad de construirla mucho mejor y que sea este apoyo para hacer unas transiciones o una hibridación de la, de la escuela. Y lo que necesitamos para que eso suceda es, creo que una palabra clave, plataforma. Porque ahora estamos haciendo cosas desagregadas como videos, este, chats, eh, whatsapp, mensajes y correos y todo se queda separado. Lo que permite una plataforma educativa es que todo eso se quede junto y que el alumno tenga algo coherente, una, una sensación de que aquí está mi clase, aquí está mi mensaje, aquí está mi tarea y aquí está mi calificación y mi retroalimentación y aquí está mi grupo. Esa sensación creo que nos está faltando ¿no? en, este, en este momento de transición. Llegar a plataformas que puedan unificar eh, la experiencia educativa. Y por otro lado, me ha llamado mucho la atención eh, las pantallas, cómo se les percibe. Algunos profes prefieren que los alumnos tengan la cámara prendida y otros prefieren que no porque se ponen nerviosos o se distraen, decía un, un colega en México de Humanidades Digitales, se distraen viendo los que tienen puertas. Y entonces el entonces dice, ¿qué hay detrás de la puerta? Y, Didu, y empieza Didu, a dibujar pensando en, o en el gatito que pasa o en el perrito que llega. Entonces, todos estos... Estilos de estar detrás de la pantalla también creo que van a tener que ser analizados. Uh -huh. No estamos de la misma. Estar se convierte en una nueva palabra, en una, tiene nuevos significados. ¿Cómo estamos presentes o no detrás de la pantalla? ¿Cómo hacer? No sirve de nada que el maestro se ponga a decir su clase de dos horas igualito. Eso también tiene que modificarse porque a nadie le gusta estar dos horas mirando menos en una pantalla, y es muy cansado, como ya hemos experimentado. ¿Qué les estamos pidiendo hacer? ¿Cómo los estamos haciendo interactuar? Les sorprenderá que, que por ejemplo, en la actividad de educación a distancia, es la, el, la primera vez que yo tengo tantísimas conferencias de Zoom. No, no son necesarias tampoco la videoconferencia en vivo o presencial para lograr la educación o el aprendizaje a distancia. Se pueden hacer muchas otras cosas y sin dejar de conocer al estudiante, sin dejar de conocer sus corazones, porque es algo que se logra mucho en educación a distancia. No, no quitarle la, la importancia a la parte escrita, se aprende mucho de la gente cuando se lee lo que escribe, y a lo mejor es una oportunidad para retomar también un tipo de comunicación y habilidad en, en la escritura. Y pues por ahí van esas dos reflexiones, plataformas y estar detrás de la pantalla. Gracias, Jackie. Gracias. Eh, una, muchas gracias por... Por, por lo que nos cuentas eh, yo también creo que es súper importante no perder lo escrito lo material no es que porque estamos a distancia ahora ya todo eso que ha borrado o en el pasado hay gente que a lo mejor de hecho le es mucho más fácil escribirle un mail a su profe o muchas otras cosas han ido apareciendo en el chat varias ideas eh, varias personas que están comentando cómo lo están haciendo eh, algunos docentes, por ejemplo, de música, que cuentan cómo lo, lo intentan hacer desde su disciplina. Eh, algunos que hablan de cómo hacerlo con la desmotivación de sus estudiantes, más encima en este contexto. Eh, también eh, otras personas han comentado que han tratado de hacer como eh, comunidad y apañe con apoderados, eh, con otros miembros de la comunidad educativa. Lo bueno, la buena noticia es que eh, esta, esta sesión va a quedar grabada, entonces un súper buen insumo si es que alguien la quiere ver de nuevo. Yo les voy a mandar también eh, los comentarios del chat, porque obviamente es imposible en el tiempo que tenemos recopilarlos todos y realmente todos están muy buenos, eh, así que eso también lo van a tener. Y al final de todas estas cuatro sesiones, eh, nosotras vamos a, de hecho, por eso es grabada, a sacar una especie de cuadernillo virtual donde vamos a sistematizar las principales reflexiones que se dieron en cada sesión y eso también va a quedar eh, a disposición de todas y de todos. Rosario, para ir, eh, sí. para ir cerrando. Sí, yo quería hacer un par de reflexiones contando como las preguntas que hicieron y lo que han dicho. Como de alguna manera, eh, yo estudié en el colegio en los 90, entrando a los 2000, y a nosotra, y nosotros, de nuestra generación, nos prometieron que la globalización iba a ser una instancia grande de democratización y de acceso. Y ahora nosotros podemos darnos cuenta que eso no fue tan así. Que efectivamente hoy día hay niñas y niños donde, no sé si han visto la noticia, que se tienen que subir al techo para que les llegue la señal de Internet de sus casas, que fondo la intención, incluso en esto de las pantallas, la propia como velocidad de su Internet es la que no les permite ver su cara, digamos. no, no hay, hay ocasiones que ni siquiera es porque ellos no quieran mostrarla. Entonces ahí hay algo que hay que sostener y pensar también en nuestra nueva era que quizás la internet también se tiene que convertir en un derecho. Yo no sé cómo es en otros países, pero aquí en Chile en el Congreso hay una ley que está solicitando que se dé, eh, al menos en la educación pública, desde preescolar hasta la universidad internet gratuita, la y los estudiantes. Yo no sé nada de eso, ni de economía, ni de internet, pero estoy segura que es posible de hacer. Y yo creo que para empezar, para democratizar esto de las clases online, porque también concuerdo con lo que decía Alexandra Illaqui, que quizás esto tiene para mucho largo o va a ser mixto, primero es indispensable contar con los recursos. Si no contamos con los recursos, es muy difícil. De hecho, yo no sé si se ha dado esta discusión en algunos de sus países, pero en Chile se ha discutido mucho con estos días que le hacen el aplauso a la gente de la salud, que en vez de aplaudirle, les den condiciones dignas de trabajo, que no tengan que cortar una sábana de una cama para saturar una herida, suturar una herida, perdón, sino que tengan los implementos necesarios. Y en nuestro caso, como profe, que, que no estamos nunca en las prioridades de nadie, ni de los aplausos, ni de las economías de los países, nos dé las herramientas para que podamos hacer buenas clases y suficientes. O sea, a propósito de lo que dice Jackie, un Ministerio de Educación debería ser el que debe estar pensando en la plataforma para contener todo esto, y si no es una plataforma, una app en el celular, ¿por qué no está pasando eso? ¿Por qué no es prioritario en el fondo establecer plataformas, apps que nos permitan hacer una educación virtual digna, digamos, o al menos también, como lo decía Alexandra, que le cuento toda la razón, que sea lo más igualitaria posible, porque lo que está ocurriendo hoy día es, es como la profundización de la brecha que antes teníamos. Si antes la educación era para ricos y pobres, hoy día lo es cada vez más, más, más profundo porque no tenemos las herramientas materiales para hacerlo. Y eso es muy importante. Yo he visto mucho lo que decía Alexandra, que los colegios han ido navegando mes por mes intentando ver qué les sale mejor turno ético para entregar las guías, hablo de los que no tienen la posibilidad de hacerlo por Zoom, mandar video por el WhatsApp, subirlo a YouTube, o sea, un montón de cosas que han ido creando para buscar un camino, pero ¿para qué tenemos un gobierno, un ministerio de educación? ¿Para qué tenemos universidades públicas? ¿Cuál es el sentido de las instituciones si cuando tienen que estar haciendo, en el fondo, eh, de que la educación sea efectivamente un derecho, no hay, no hay nadie detrás de nosotros, nadie nos está diciendo qué hacer. De hecho, a propósito de una pregunta que se establecía de qué opinaba sobre la priorización de los objetivos de aprendizaje, eso yo diría que es de lo poco que han hecho, pero lo han hecho como siempre. Nunca nos han preguntado cuáles son los aprendizajes que hay que priorizar. Eso solo lo eligen un par, no sé, porque de hecho el comité de expertos que se llamó la semana pasada por el Ministerio de Educación para establecer la deserción escolar, que como bien decía Alexandra, va a ser muy grave, sobre todo por la pobreza que se está instalando, de los 12 que están en la mesa hay un solo profesor, que además es de apellido la raíz o sea, del empresariado de la educación en Chile. Entonces ni siquiera nunca nos preguntan a la y los docentes cómo hacerlo. ¿Quién más sabe de la deserción que el profesor y la profesora que conoce ese vínculo, que sabe quiénes son? Entonces yo creo que ahí, por eso el vínculo es importante, porque va a ser fumen, fundamental para que niñas, niños y jóvenes no dejen de ir a la escuela. Porque esto se va a ir como la, el desempleo, nadie va a poder hacerse cargo de ello. O sea, hay un montón de cosas que van a pasar y a mí me parece que es interesante verlo. A propósito de la lectura, yo no sé si a ustedes les pasó cuando eran niños o niñas. Yo me acuerdo que a nosotros nos hacían enviarnos carta con niños y niñas, por ejemplo, de otros países. O establecer a través de la escritura de la carta, muy de otro siglo, relaciones y vínculos. A propósito de lo que decía la... Y aquí la palabra tiene mucho también de afecto. Entonces, ¿por qué no intentarlo por, a propósito de que alguien estaba preguntando cómo hacer con ese estudiante que es un misterio en este momento, que no sabe qué le está pasando, qué le sucede? Bueno, hay muchas formas de comunicarse, desde el WhatsApp hasta escribirle. Quizás uno no va a tener una respuesta, pero al menos sepa que hay alguien ahí que está pensando por qué no va a clase hace tiempo, o porque hace tiempo no tiene una, una comunicación de él o de ella, de una prueba que le diga algo que está ahí, que le pasa. Yo creo que es muy importante. Y otra cosa que creo que ha sido fundamental, que lo decía la Rocío también, para estrechar vínculos, es que en muchas escuelas, liceos y universidades se han armado muchas campañas de solidaridad. Desde cuestiones elementales como la comida, de ayudar a alguien que está enfermo. Eso obviamente siempre fortalece los vínculos. Y en el momento que estamos, donde también está esa ausencia de Estado, yo hablo de Chile, no me quiero meter con la política de los otros países, hay también la necesidad de la solidaridad como un espacio para poder hacerle frente a esos problemas que se van a ir pasando, porque la crisis económica va a ser muy profunda y ya está el comienzo. Entonces organizar, preguntar cómo están, a veces si uno sabe que un estudiante está... En buena, no en buenas condiciones económicas, que sus padres perdieron el empleo, el abuelo con quien viva, también organizarnos en relación a ese proceso solidario es hacer comunidad, y eso también es aprender, porque enseña otras cosas que quizás no están en los contenidos que se priorizaron, pero también van a dejar aprendizajes para la vida que son importantes. Y por último, eh, alguien comentaba aquí que ah, yo soy, pero así, militante, altísima de la interdisciplinaridad, creo que es fundamental que no hay otra cuestión, esa cuestión es súper importante y desde la pedagogía feminista también se habla mucho como esta cuestión de que en el fondo hubiesen temas siempre por separados, como las asignaturas que han definido además, que los hombres son buenos para la ciencia, que las mujeres nos gustan la literatura, que no hacemos deporte, como esta separación de los conocimientos y de las maneras de ser, yo creo que la interdisciplinaridad puede ayudar mucho no solo a aprender, sino también a motivar, como ahí parece que era Alexandra la que daba el ejemplo de que estaba con la profe de inglés, Uf, y solo con, él, con el, el, las partes del cuerpo humano, o sea, evidente, va a ser mejor cantarlo que aprenderlo de memoria. Entonces, y además, yo pensaba que eso también nos permite no estar solos a nosotros y a nosotras los profes. Empezar a comunicarnos con otros y hacer vínculos quizás con nuestros colegas que no hicimos en el colegio, porque el consejo de curso no es que te dé tiempo para trabajar interdisciplinariamente y no es que a alguien le importe el trabajo interdisciplinario. Entonces quizás está la oportunidad para hacerlo, para, para establecer fórmulas más creativas de aprender y de generar vínculos, y me parece que los interdisciplinarios es muy, muy importante. Yo creo que tiene que ser una demanda docente la exigencia de ciertos derechos fundamentales en conexión. O sea, no puede ser que en 2020 existan niños y niñas en este país que no tengan un computador o e internet en casa. O sea, ¿qué va a pasar si esto no hay clase en todo el año? Nosotros recién en este lado del, del, del planeta Tierra estamos en el primer semestre. Estamos empezando, o sea, terminando esta mitad de año y, y si esto sigue todo el año, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo va a quedar a la deriva. Yo creo que hay algo importante de trabajar y que alguna vez la educación sea para nuestro país una prioridad eh, fundamental y no sea así como. Porque imagínense que, eh, y, y con estos cierros, pero lo había dicho, ya había anunciado que cerraba y no había cerrado, es que, eh, se, ¿qué vamos a hacer con la desigualdad cuando lleguemos a diciembre? ¿Quiénes aprendieron? ¿Quiénes.? colegios privados donde tenían Zoom todo y podían tener sus clases y plataformas y, y poder acceder a un montón de cosas que no pueden los colegios que tienen que mandar, que dejan bolsitas en la reja del colegio con las guías de actividades en papel. Porque eso pasa en este país? Entonces, ¿qué hacer con eso? ¿Quiénes ha aprendido a través de esas bolsitas que están afuera de los colegios colgadas a quién tenía Zoom? y otras plataformas, entonces yo creo que ahí es importante ir eh, estableciendo prioridades y creo que, a, a propósito de lo que decía también la Alexandra, que creo que es, es muy interesante y a propósito de esto que le decía que nunca tuve un momento más afortunado para tener tantos espacios como este online, con tanta gente, con tanta experiencia de países distintos para contarnos, aprovecharlo al máximo, así como hay películas liberadas, conciertos liberados, cosas que... Los que estamos aquí ni siquiera nunca vimos en vivo y quizás nunca la vamos a ver. Entonces también ocupar esos recursos que se están colgando por todos lados para, para ocuparlos en clase. Hay mucho que aprender, hay mucha creatividad en este y buena intención de dejarlo abierto y gratuito y yo creo que es la posibilidad de ocuparlo y, y de hacerlo, digamos. Y yo creo, tomando esa, ese guante de ser más flexible... De, de, en el fondo, ser más abiertos, más democráticos, de llegar a acuerdos, esta es la oportunidad. Hay gente que dice, sobre todo la filosofía, que son unos grandes pesimistas, que después de que pase esto vamos a seguir siendo todos iguales, como que en el fondo la gente, por naturaleza, fuera mala persona, por decirlo de algún modo, que no hay nada que nos pueda cambiar. Y yo creo que las personas que trabajamos en, en, como en educación creemos todo lo contrario, o sea, no habría motivo para estar haciendo esta pega, porque además no nos hace millonarios ni nada, como solo nos da mucho trabajo. Yo creo que sí este es el espacio para pensar algo como eso, en cambio, eh, cuando esto termine, que no sabemos cuánto es. Así que es gracias. Muchas gracias. Voy a la, la última palabrita para cerrar a Verónica ah, Vergara, que estaba esperando. Eh, la, después vamos a, a decir que las palabras eh, sean breves porque estamos un poquito en, el, en la hora pasada, pero hace rato que estaba pidiendo la palabra, así que... Para que cierre. Eh, Gracias, Verónica. El cierre. El cierre. Agradecer esta instancia, primero que todo, porque la verdad es que para nosotros los profesores eh, esta eh, es, una, es una debacle tremenda en dos ámbitos para mí fundamentales. Primero, que, y, y la que encuentro buena es que se nos cayó el siglo XIX afortunadamente con sus criterios y sus modalidades insufribles. Y lo digo con mucha, con mucha felicidad desde ahí. Me parece dramático que una tragedia como esta, eh, que nos hace vulnerables a todos y a todas, eh, sea el lugar desde donde podemos reinventarnos. Y yo creo profundamente en la reinvención de los que amamos la educación. Sé que no todos los que estamos en educación amamos la educación. Y eso también, yo como profesora soy súper autocrítica, también de mi propio gremio. Creo que nos cuesta mucho instalarnos a pensar y a definir y a mover estos moldes súper ajustaditos que nos tienen en pleno confort. Yo voy a defender hasta la muerte la interdisciplinaridad, creo firmemente en ella, es la única manera de construir sentidos comunes. La única manera, y hoy día lo que no tenemos es un sentido común, porque tenemos un Estado que no lo entrega porque no le interesa, porque ni siquiera tenemos un proyecto educativo chileno, o sea, no hay, no hay una definición de qué es lo que esperamos de, de esta construcción ciudadana. Entonces, creo que estamos en una hora en que tenemos que ser colaborativos. Eh, dejar todos nuestros trabajos a merced de todos, o sea, chao con las propietarias intelectuales, chao con lo que hice yo que no te lo presto a ti, o sea, creo que es un momento fundamental eh, para hacer humanidad, hacer humanidad, eso es como lo que yo quería decir de, desde ahí, y que, y que nos invite a la red feminista de educación, porque yo no ah, sabía... Sí, ¿la pueden buscar? ¿Puedo dar el, el aviso, Rocío? Sí, pues, obvio. Nos pueden buscar en redes sociales, porque ahí vamos avisando en las reuniones, en las regiones y todo. Se llama Red Docente Feminista, en Facebook no, y en no Instagram, en no, sí, Twitter, no, a propósito. Gracias. Sí, muchas y vamos gracias. también materiales y cosas. Por sí, muchas gracias, Verónica. Me, me encantó el, el cierre que, que hiciste eh, y ya que nos pasamos bastante. Eh, bueno, ahí Patricia también lo dice, el, el objetivo de nuestra organización también es justamente hacer eh, de lo colaborativo como la norma, es decir, eh, que toda nuestra experiencia, nuestros recursos, nuestra herramienta, nuestras prácticas, podamos ponerlo a disposición, compartirlo, dialogarlo, eh, y, y que en eso consista al menos nuestra forma de humanizarnos que podamos romper con ese esquema del individualismo y la competencia. Eh, para eso están estas sesiones, son abiertas para todas y todos, principalmente nosotros ponemos docentes, pero trabajadoras y trabajadores de la educación en general, eh, estudiantes, profesores que alguna vez eh, que jubilaron, para toda persona que se sienta convocada a pensar la pedagogía, eh, que es algo que no es propio solamente de las instituciones formales, además. Así es que nada más que agradecerles a todas y todos quienes se conectaron desde distintas partes. Sabemos lo difícil que es, además, agu que aguante la conexión y el internet. Así es que eh, gracias. El jueves nos vamos a ver de nuevo en otra sesión. Ojalá que puedan estar acá. Eh, así es que eso. Nada, estoy muy contenta y emocionada. Me han gustado mucho lo los comentarios y las palabras. Así que les voy a enviar por mail todo lo que aparezca en el chat, todos los recursos. Ojalá que podamos, si es que ustedes tienen algo que les funcionó, seguir compartiéndolo. Y eh, nos vemos el jueves. Muchas gracias, Rosario. Creo que fue una charla estupenda. Y eh, Oscar, aplaude. O, o iPad de Oscar, aplaude. Eh, yo creo que todos la queremos es... aplaudir porque estuvo increíble. Y... Y nos vamos muy con el corazón más lleno. Así es que nos vemos el jueves y muchas gracias por venir virtualmente. Gracias. Chao. Gracias, que esté muy chao, bien. Chao. chao.